De verdad que lo que está sucediendo con Omega Pro es algo bochornoso. Es algo que eh, lamentable. El hecho de que la gente siga defendiendo lo indefendible. Sabiendo usted que Omega Pro es lo que es una estafa con, todos sus, con todas sus letras. Eh, me mandaron un video bastante para mi gusto, vergonzoso. Bastante indignante. En donde eh, hay un señor. Hay un señor. Que. Que defiende a capa y espada. Omega Pro. Vamos a ver. Este señor aparentemente es un líder. O ex líder. Nadie puede ser líder de algo que ya no, no está funcionando. Entonces llamémoslo ex líder de Omega Pro. Eh, vamos a verlo, lo tengo por acá Hola, hola familia, Dios les bendiga Quiero enviarles un saludo muy especial a toda la comunidad de Omega Pro Tres cositas importantes para tener en cuenta Familia, para tener en cuenta la primera es el caso de Juan Carlos Reynoso que ya sabe que la mayoría ahorita se va a disparar van a coger esa noticia para darle la vuelta como siempre han venido atacando a la compañía y... van a coger la noticia para darle la vuelta yo no sé quién sea este señor pero realmente aquí nadie ha distorsionado la información aquí en este canal y hablo por mí lo que se ha dicho se ha cumplido se dijo que Omega Pro caía para antes de diciembre y así fue cayó totalmente se dijo que iban a sacar un token antes de que siquiera anunciaran que iban a sacar un token y así pasó eh, se dijo o sea todo lo que se ha dicho aquí ha sido información comprobable y demostrada y lamentablemente para los omega lovers para los fans de estas compañías. los que hemos tenido la razón <coughs> somos nosotros la gente que ha hablado mal de Omega Pro, o más bien yo diría la gente que ha dicho la verdad de Omega Pro es la que tuvo y ha tenido la razón hasta el momento eso no es así Juan Carlos Reynoso va a salir de esta prueba que también está pasando y lamentablemente estaba en el lugar incorrecto estaba en el lugar incorrecto bueno, yo no sé si ustedes vieron mi último video en donde demostramos en donde demostramos que este señor, aquí podemos ver la miniatura, este señor, esta fue una fotografía donde este señor eh, la subió a su Instagram el 2 de diciembre del año pasado. Y esta es una fotografía de las eh, oficinas de Black Wall Street Capital, donde podemos encontrar, si ustedes van y ven ese video, todas las similitudes o todas las cosas que hay igual, mismo teclado, mismo teclado, mismo vaso, mismo vaso. Mismo escritorio, mismo escritorio. O sea, este señor estuvo en esas oficinas, en esa fotografía del 2 de diciembre. Quiere decir que este señor tiene el nexos con esa gente desde antes. Entonces, el hecho de que decir que este señor no es culpable, que simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que estaba haciendo en diciembre en esas, en esas oficinas... ¿Qué hacía Omega Pro, eh, o Juan Carlos Reynoso en esas oficinas teniendo nexos desde hace muchísimos meses atrás? Algo había, ese señor algo estaba relacionado. Ahora, si es culpable o no, como lo dije en el video pasado, eso lo tiene que decir un juez. Sigamos viendo este video porque este señor realmente... Todos los argumentos son demostrables de que este señor no tiene la razón. Así es sencillo, pero no tiene nada que ver con vínculos de otra cosa. Eh, Juan Carlos Reynoso, es una persona muy transparente, todos los que lo hemos conocido sabemos la trayectoria de él todo lo que lo hemos conocido sabemos la trayectoria de él, me imagino que ustedes también sabían de IconTech, este video yo lo, lo tengo subido en mi canal desde hace tres meses atrás que fue cuando yo destapé este video porque realmente este video está, estuvo subido en redes sociales y tenía como 30 visitas una, una cosa de que nadie lo había visto Cuando yo lo resubí fue cuando La mayoría de gente lo, lo republicó Vamos a ver este video Icomtech La compañía El mejor vehículo financiero La mejor estafa Que pueda haber marketing. es más que Isashi, una empresa de network marketing. Es una oportunidad. ¿Dónde habrá escuchado Icomtech yo? Es una empresa 100%. ¿A quién tenemos acá? Veanlo ustedes. Juan Carlos Reynoso. Icomtech es una empresa tecnológica enfocada en enseñar... Tecnológica enfocada en enseñar el mundo de las criptomonedas. Y vean lo que dice aquí. CEO, CEO de Icontech. Buscamos que las personas en cualquier parte del mundo tomen ventaja la tecnología. Porque este señor siempre está relacionado con gente que también se llama Juan Carlos. Vean aquí, Juan Carlos Torres y actualmente en Black Wall Street Capital, Juan Carlos Minero. Vosotros. Yo lo que sí tengo <ríe> claro, es que si en algún momento eh, llego a tener un hijo, nunca le va a poner Juan Carlos. <ríe> Me da miedo que viendo tanto Juan Carlos en estas industrias, resulte ser un estafador también. Hoy traemos legalidad, certeza, seguridad y herramientas para que las personas pueda desarrollar todas sus habilidades y su potencial. de Icontech es poder productos y servicios de Aquí vemos al señor Bien, de nuevo, que estamos CEO de la compañía. Entonces yo me imagino que si ustedes, eh, eh, como este señor dice, que conocen la, la trayectoria, me imagino que también saben que Icontech se fue con el dinero de toda la gente. Dejó a muchísimas personas en Estados Unidos y en el Perú sin su dinero. Me imagino que eso también lo sabían ya que tiene una reputación muy transparente. Así que enviarle toda la energía y el apoyo a él, ¿vale? La segunda es, eh, sí o sí, la compañía va a empezar a hacer pagos, están reuni en reunión en ese momento por cinco días en Singapur, todos los diamantes corona con el corporativo, ¿vale? Eh, hay, a, a mí lo que me llama la atención de estos supuestos pagos es que, no veo testimonios de personas que digan... Sí, a mí ya me pagaron. Sí, a mí ya me pagaron. Lo que hay son imágenes con el, con la información personal tachada. Y dicen, vean, este es un pago de Singapur. Este es un pago de Costa Rica. Este es un pago cuando en realidad no hay manera de comprobar. Y las personas no están reportando. Sí, ya me pagaron. Al contrario, la gente ve esas imágenes y todo el mundo dice... Pero a mí no me han pagado. Pero a mí no me han pagado. Entonces... ¿Qué pasa ahí, señor? ¿Qué pasa ahí? Eso por ese punto, estar tranquilo. Sé que hay muchas personas aquí en cada grupo negativas que envían caras tristes, aburridos, eh, bravos. Con toda la razón, con toda la razón. ¿Por qué? Porque es, es, es, es algo de... de... De mucho pesar que estén jugando, que sigan en este teatro cuando la gente está sufrida, desgastada, emocional, físicamente, por estar siguiendo estos procesos que no son más que vueltas de carrusel que les hacen dar y que van para un lado y vuelven a llegar y no llegan a ningún lado. Con todos nosotros, pero nosotros no tenemos la culpa porque nosotros no somos los del dinero donde está en la compañía y la compañía sí va a responder por todo esto, ¿Vale? Algo que usted no puede hacer, y perdón que ponga tantas pausas, es porque es, en realidad hay mucho. Cada tres palabras que este señor da, da mucho contenido para hablar. Ese señor, usted no puede hacer lo que hace este señor, en nada, ni en el trabajo, ni por un partido político. Usted no puede ponerse la camiseta y ser el abanderado, el justiciero de una marca, de una empresa, de absolutamente nada. Por favor, no haga esto. Usted, a los únicos que tiene que salir a defender, es a su familia. Nada más. De ahí en adelante, usted no puede ser manipulado al punto como este señor le lavaron el cerebro como para salir a defender lo indefendible. No sean así. No se dejen manipular y cuestionen todo. Inclusive, lo que yo les estoy diciendo, me parece que se me fue el audio. Bueno, no. Lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden verificarlo, pueden corroborar pueden dudar e ir a, a, a, a corroborar la información que aquí se les está dando, no se dejen engañar tercero, va, eh, lo que es mes de marzo abril, mayo, la compañía viene dotando de buena información quiere decir que en estos, en estos tres meses falso, no viene dotando de buena información, ¿por qué desde hace meses? ¿por qué desde que la compañía se fue Juan Carlos Reynoso está escondido? Bueno, ahora porque lo capturaron y está en investigación. Pero porque dejó de un día para otro de, de, de hacer las llamadas corporativas que todo el mundo esperaba para ver qué iba a pasar con su dinero. Porque ya no hacen llamadas a los líderes. Porque ya se escondieron totalmente. Ahora están enfocados en Go Global. Por cierto, de las páginas oficiales de Go Global donde aparecía Juan Carlos Reynoso, vayan y búsquenlo, corroboren esta información. Borraron a Juan Carlos Reynoso, todas las imágenes donde salía ese señor las borraron, eso da mucho que pensar Van a venir cosas importantes para las personas que retiraron, van a venir los pagos, los que le damos continuar próximamente confiando en el señor Aquí es, este video está como cortado, pero vamos a poner la, la segunda parte y los, pago. los que le damos continuar próximamente. Próximamente. El señor de aquí a junio y ya la plataforma esté funcionando a la perfección y esa plataforma... Borro mi canal. Si en junio le dan el dinero a todas las personas. Lo borro. Borro todos mis videos y que esto quede grabado y que sea una apuesta para toda esta gente. Y que sea una apuesta también para doña... ¿Quién era esta señora? Que en los comentarios me puso... ¡En junio! Usted va a ver... Y se va a tener que retractar... Y va a tener que, que, que arrepentirse... Aquí está... Doña... Dañana... Doña... Doña... Dañada... Esta señora que sale en este video... Doña... Doña... Dañada... Perdón... Dañana... Ella dice... Y salió en los comentarios diciéndome de que en junio me iba a arrepentir y que aquí que allá, entonces que, que quede una puesta en pie, yo tengo todas las de perder porque yo sé que ustedes no son de palabras, ustedes son la peor persona que puede existir y yo sé que estos líderes, si, si en junio no, no pagan, se van a quedar así y no van a volver a salir más de sus madrigueras. Pero bueno, sigamos con el audio. No va a estar anclada con la IBO Global. Así que la compañía sigue facturando, sigue trabajando y a nadie, a nadie eh, se le ha perdido un peso. Y ninguna acusación hay en la fiscalía. A nadie se le ha perdido un peso. Cuéntenme aquí en los comentarios a Omega Pro aquí en estafo. Y no hay ninguna acusación en la fiscalía. Vamos a ver si ese es cierto. Infobae, fiscal investiga presunta estafa de Omega Pro, el modelo piramidal promocionado por varios influencers. El modelo prima eh, piramidal con Bitcoin que se cayó algunos meses entró con más de 100 denuncias al departamento de finanzas criminales de la entidad. Entonces, esto era en ese momento, actualmente, esto fue el 22 de febrero, actualmente tengo entendido que son más de 300 denuncias. Entonces, otra cosa. Que este señor trata de manipular otra cosa que es verificable de que está mintiendo. Volvámoslo a escuchar de nuevo. Se le ha perdido un peso y ninguna acusación hay en la fiscalía de que la compañía incumplió. No hay ninguna eh, acusación de eso. Lo dice con una seguridad. Eso es lo que más cólera me da. Lo dice con una facilidad. Y así es como engañan a las personas. Eh, es que esta gente realmente... Esta gente es lo peor, eh, eh, o sea, esta gente manipula la información de un, de un mundo. Y que estén tranquilos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, simplemente sigamos confiando en Dios, que Él todo lo puede. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao. Qué increíble, qué increíble que exista todavía gente que, que, que crea en esto. Vea, de verdad si usted cree que... Lo del broker, si usted cree lo del metaverso, si usted cree lo de todo lo que ha, ha sido relacionado en Omega Pro. Usted debería de creer también en el ratón de los dientes. Probablemente él va a ser el que, el que les va a pagar. Y yo sé que si ustedes le dicen que el ratón de los dientes es el que va a venir con el dinero a pagarles. Mucha gente se lo va a creer. Porque realmente usted creer en todas estas... Otraña. Después de que se ha demostrado de que todo es falso. Usted realmente se va a creer cualquier cosa. Chicos, eso es todo lo que les tenía que mostrar en este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.